La palabra gestión en cualquier diccionario o fuente, en internet, significa cumplir un fin determinado con antelación o, o cumplir con un propósito determinado. Por tanto, en este tutorial eh, vamos a centrarnos en eh, el concepto de gestor, teniendo en cuenta que estamos trabajando con gestores de referencia. Por tanto, los gestores nos ayudan nos ayudan a organizarnos, eh, de alguna manera se anticipan, etcétera. En este breve tutorial vamos a ver cómo podemos conectar Mendeley a través de las colecciones, las anotaciones y las eh, tags o etiquetas personales. Y vamos a conectar estas utilidades con lo que es la generación y formateo de un trabajo académico en general. Por tanto... En este, en este tutorial veremos cómo el gestor de referencia se convierte en nuestro aliado y eh, nos ayuda uh, como una herramienta que nos facilita la metodología de nuestra investigación. Vamos a empezar con las colecciones. ¿Mm? Las colecciones, eh, como todos sabemos, eh, están presentes en los gestores de referencia. Podemos tener colecciones y eh, subcolecciones eh, dibujando pues, una estructura jerárquica que nos interese. Las colecciones son nuestras carpetas personales donde organizamos eh, las referencias. También las podemos eh, tener en los grupos privados. ¿Para qué me pueden servir estas colecciones? Pues eh, estas colecciones nos pueden servir para... Eh, organizar mi trabajo intelectual y eh, realmente recordar y organizar en cada una de las partes de mi trabajo lo que yo tengo que citar y referenciar, ¿vale? Bueno, aquí no tengo nada, pero para que os hagáis una idea, aquí lo que hemos hecho es, eh, en este ejemplo, hemos reproducido la estructura o contenido intelectual de mi trabajo con las partes que normalmente tienen cualquier investigación, introducción, metodología, resultados, conclusiones. ¿eh? Y realmente lo que yo hago aquí es organizar en cada parte las referencias que yo quiero eh, incluir como citas en el texto. Luego veremos cómo esto se conecta con, eh, vamos a verlo, cómo se conecta con el plugin de cita. De esta manera el gestor pues, me, me, me, me sirve para recordar lo que yo tengo que citar. Si nosotros ahora eh, trabajamos dentro del eh, procesador de texto con ya la redacción del trabajo, como vemos aquí en este modelo que, de trabajo que por supuesto no tiene... Mmm, en ningún sentido, sino simplemente el que usamos como modelo. ¿Cómo integramos nosotros esas colecciones en este formateo de mi eh, trabajo fin de máster? Pues en este caso, fijaros que con el plugin de cita, yo ahora mismo aquí estoy posicionada en todas las referencias, pero puedo desplegar e irme a mis carpetas. Y si os fijáis, bueno, voy a actualizar un momentito y voy a abrir otra vez el... el plugin, porque he hecho algunos cambios en las carpetas y a ver si se me reflejan. Vale, voy a abrir Mendeley Site. Esta es mi carpeta del trabajo que estoy formateando. vale Fijaros que coincide perfectamente con lo que yo veo en Mendeley, por la sincronización. Entonces, yo ahora podría, eh, por ejemplo, si yo estoy en la introducción y yo tengo ya organizada lo que tengo que citar en la introducción, pues simplemente me posiciono, vamos a suponer que es aquí, me posicionen aquí, y introduzco la cita que ya tengo yo previamente organizada, y que el gestor se puede, de esta manera me dice, no te olvides que tienes que citar aquí el trabajo de Kovia eh, Kov. -Yakov". Entonces fijaros qué, qué interesante. Esto sería eh, las colecciones. Ahora vamos a ver eh, cómo trabajaríamos eh, con las anotaciones. Eh, como todos sabéis, cuando trabajamos con Mendeley y pinchamos en cualquier referencia, se nos activan los detalles de la referencia con la opción Info, que es la que nos aparece primero, pero luego tenemos aquí las anotaciones. Podemos usar estas anotaciones para, para parafrasear, para crear notas que después podemos usar, por ejemplo, a pie de página y controlar aspectos previos de la redacción y cita de mis trabajos. Si además, fijaros, combinamos, eh, voy a buscar otra referencia que tenga texto completo. Si combinamos el, eh, el tema de las anotaciones con el, el visor de PDF, nosotros abrimos aquí y activamos... El PDF y las anotaciones, fijaros que es una herramienta que combina perfectamente, pues por ejemplo, mis eh, subrayados o los posis que yo he añadido con la eh, eh, redacción previa, ¿no? O lo que yo muchas veces digo, preescritura de mi eh, trabajo académico. De manera que, bueno, pues aquí veis cómo yo tengo notas generales. Bueno, esta es una que me ha traído directamente, que me ha exportado. Pero, por ejemplo, aquí pues, tengo anotado, mira bien la página 7 y me puedo ir a esa uh, página 7 o podría pues, directamente eh, parafrasear esta parte de aquí y redactarla aquí y luego la corto y la pego en mi documento en Word. Para eh, finalizar, vamos a ver eh, también el tema de las etiquetas. ¿no? Eh, en todas las referencias tenéis un campo que son las tags. Normalmente eh, estas esta, eh, et, etiquetas eh, son eh, eh, etiquetas personales. Podríamos utilizar estas etiquetas para crear palabras clave según nuestros intereses, que de alguna manera te permitan orientar las líneas y objetivos de, de investigación de tu, de tu trabajo, por ejemplo. O podríamos crear, y yo lo he visto, en algunos alumnos e investigadores que crean unas especies de códigos para identificar lo que tienen que citar en, en cada parte. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues yo, para daros la explicación, he creado, eh, imaginaros que yo, en este mismo trabajo fin de máster que estoy trabajando, ¿no? eh, he creado una palabra clave que me identifica en un conjunto de artículos, un tema que tengo que investigar, que es el modo baja frecuencia. Yo podría buscar en esta carpeta concreta o en toda mi eh, referencia, ¿vale? que es lo que voy a hacer. Y eh, como yo sé que en esos artículos que yo me he ido leyendo hay un concepto o un tema o algo que me interesa destacar, con una etiqueta personal, lo, lo pongo, a cada uno de esos artículos se lo añado y cuando voy a recuperar, ¿veis? Recupero todos los artículos que eh, responden a ese interés o necesidad mío. ¿sí? De hecho, podéis ver cómo está ahí la etiqueta añadida. Podéis poner una, podéis poner varias. ¿sí? Y como os he dicho, podéis también crear, pues por ejemplo, citar en introducción, o citar, eh, lo, que me, lo, lo como, como queráis. Realmente podéis aprovechar la propia estructura de las colecciones o también podéis utilizar las la etiquetas. Pues esto es todo. Uh, recordar por lo tanto, que para sacar el máximo provecho al gestor de referencia, al que utilicéis por, normalmente, no, uh, no solamente... Eh, o, es un requisito previo conocer y aprender su, su funcionamiento para después poder adaptar a las necesidades personales eh, y académicas que tengáis. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo tutorial.